Camille Cameleon, o Camila Camaleona, es un antagonista secundario de la película de suspenso y terror de 2021 Willy's Wonderland. Ella es un camaleón animatrónico que una vez fue una amigable animadora infantil y luego es poseída por un asesino en serie, junto con su amigo, Willy, y el resto de sus amigos, siendo el resto de los animatrónicos. En esta ocasión les traigo, chicos y chicas, 10 curiosidades de Camille Cameleon o Camila Camaleona. Que lo disfruten. Camille fue interpretada por Paglor Towery y con la voz de Madison Lake. En el cómic 2, precuela de Wings Wonderland, se confirma que Camille y Jet Lopes son hermanos. Esto quiere decir que Camille es la hermana mayor de Jet. Camille es la quinta animatrónica en morir, en la película. Lamentablemente, no se nos explica por qué, Cammy se volvió malvada Además Cammy, junto con Artie, son los únicos, de los amigos de Luigi Que no sabemos, por qué se volvieron malvados Pero es probable, es que muy pronto, lo sepamos Aunque no sepamos, por qué Cammy, se volvió malvada Lo único que sabemos es, que cuando era, niña solía jugar, con su hermano pequeño Jed Cammy es la única animatrónica De las amigas de Willy Que cambia de color de rosa A amarillo, azul y morado Como lo dije en el video De curiosidades de Artie El nombre de camille es Un apodo creado por Jerry Ouija Por ejemplo cuando Cammy Era humana tenía un trastorno de personalidad Y cuando conoció a Jerry Jerry encontró Fascinante su peculiaridad La llamó una personalidad camaleónica Y Jerry decidió apodarla Cammy, el diseño de Cammy, fue diseñado por una coneja, llamada Regina Rabbit, o Regina la Coneja, pero esto se cambió, ya que el famoso videojuego, Finites at Freddy's, Regina comparte mucha similitud, con Bonnie, Cammy es la cuarta, de los asesinos en serie en conocer, a Jerry O'Gis, y ser reclutada por él, Cammy es derrotada, y asesinada irónicamente, por el conserje, de la misma manera, que mató a sus víctimas, rompiéndoles el cuello. Bueno chicos y chicas, ese fue el video de hoy, si el video fue de su agrado, me ayudarían, mucho dando like, y compartiéndolo, con sus amigos y amigas, y activen la campanita, para que YouTube te avise cuando, suba un video nuevo, habrá momentos, que YouTube no les avisara pero les recomiendo, que revisen el canal para, que no se los pierdan, los invito a mi canal, principal, y mi canal de videojuegos, ahí subo temas, relacionadas con los videojuegos, los links están en la descripción, y bueno chicos y chicas, sin nada más que decir, me despido, hasta la próxima.